Ahora vamos a conectar en vivo con Arismendi la antigua, que está en una botánica en el mercado público. Vamos a, vamos a ver sí. qué es lo que la gente compra estos días. ¿Eh? ¿Qué es lo y que usted, la gente... Ustedes se pusieron a eso. A... <risa> Muchísimas gracias. En estos precisos momentos nos encontramos en el centro del mercado, en el mismo corazón del mercado municipal, eh, a celebrarse hoy. Según los, los creyentes, este viernes 13, un día que los supersticiosos eh, celebran y los devotos. Pero para que nos hable más detalladamente, vamos a conversar con la señora Gianni Rivera, quien lleva más de 30 años ya en este negocio de la botánica. Y estaremos conversando sobre todos los productos que, que se venden y lo que utilizan las personas en el día de hoy. Buen día, Gianni. ¿Cómo Buen te Buen día. Siente? Bien, gracias. Gianni, 13... Viernes 13, ¿qué celebra la gente? La gente eh, tiene la tradición de tradición que es un día de, de mal julio y vienen a comprar cosas para ese baño, para hacer trabajo, porque dicen que el Viernes 13 es un día malo. Eh, ¿Los lo Viernes 13, ¿cuál es, el, eh, qué, cuál es el producto que más se compra? Ellos compran cosas para la suerte, para eh, suerte rápida, eh, señora de la suerte. Todo lo que se refiere a la suerte y para jalar también dinero. Eh, compran almoniaco para tirarle a los negocios, a la casa, de que para que se vaya lo malo. Estos son los, los, los baños, ¿verdad? Pero veo sí. que aquí tienen más, tiene más cosas, eh, como, como jabones. Ah, eh, Sí, cada baño trae un jabón. Entonces se bañan con ese jabón, luego se tiran el agua que tiene dentro de la caja y se lo dejan untado. En algunos negocios que hemos visto, por ejemplo, que hay una sábila, o una herradura de un caballo, ¿qué significado tiene eso? Eso lo tienen y que para lo malo. Si la sábila se seca y se cae, se cae, y que tiene algo malo. Pero la sábila rompe el mal. Y sobre, por ejemplo, algunos negocios que, que hemos visto que tienen arroz en el piso y azúcar. Para ¿Qué? la abundancia. ¿Sabe que Sí, para la abundancia. ¿Sabe? Para la cosas buenas. So, un ejemplo. Eh, ¿Cuál? Los, las, las mujeres, ¿cuál es el producto que más consumen el día? Ahora mismo lo que buscan más es el dinero. Hey. El producto para el dinero. Pero no es el amor. Ya el amor está medio raro. <risa> ya no está como antes el amor, que todo era el amor. El Ahora hay el dinero y dinero. Buscan muchos baños para el dinero. Pero... ¿Y cuáles cuáles son los que utilizan para.? Bueno, aquí tenemos todos estos baños que están aquí. La mayoría es eh, eh, del dinero, dinero siempre. Vale. Eh, lluvia del dinero, casi todo para el dinero. La flor del dinero. Son baños que la gente se lo dan por tres días, se lo dejan untado para, para dar dinero. ¿Esos productos son eh, químicos o hechos más? Eso lo hacen en Venezuela Lo ponen 21 días al sol en la luna Para que tenga su efecto 21 días en el sol y luna ah, Venezuela, y aquí, aquí no se produce Sí, aquí ahora últimamente lo están produciendo Pero la gente dice que son falsificados ¿Sabe? Le gustan más los hechos en Venezuela Dicen que son más original okay. Este específicamente me llamó la atención Tumba trabajo, ¿qué significa? El tumba trabajo, el tumba -trabajo" es cuando te hacen un trabajo Vamos a suponer de de, de de un trabajo como para pa hacerte algún, algún daño entonces compran uno de esos para compartir el daño y por eso le llamamos turpa de trabajo. Veo ahí también que tienen amanza guapo y todo ese tipo de cosas. Cuando la persona está muy rebelde, le, le ponen un amanza guapo para que se amance. Bueno, atención, Sócrates Mercedes, aquí tenemos amanza guapo. Señores, eh, repetimos nueva vez, estamos en el mismo corazón del mercado municipal. En este día del viernes 13, donde las personas supersticiosas eh, tienden a venir a comprar estos tipos de artículos de la botánica Anaísa en este mercado municipal. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.